concepto de energía libre de Gibbs. Este concepto de energía libre nace de una derivación de la segunda ley de la termodinámica y básicamente me habla de cuando una reacción es espontánea. Vamos a llegar a hablar de espontaneidad y toda la terminología. Entonces vamos a mirar esta pequeña corta presentación. Eh, con unos ejercicios que están al final, eh, y los vamos a resolver usando el OneNote. Entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a estar hablando de este concepto en particular, la energía libre de Gibbs o Delta G, como se conoce, eh, dentro del mundo de la química. Eh, fue un concepto desarrollado pues, por el señor de apellido Gibbs, y este concepto me habla de cuando una reacción es espontánea y cuando una reacción no es espontánea y qué criterios tengo yo que modificarle a una reacción química para que se lleve a cabo. Antes de empezar a hablar de energía libre de Gibbs y todo este tipo de, de propiedades de cuando una reacción se lleva a cabo o no, eh, vamos a hablar de ciertos conceptos previos que venimos hablando. Este concepto que está acá nace de la derivación de la primera ley de la termodinámica, y es que nosotros, eh, como químicos, eh, cuando estamos en un laboratorio y estamos realizando, o observando, o caracterizando una reacción química, estos procesos que están ocurriendo siempre se están dando a una presión constante. Entonces, estamos realizando un, un proceso químico, o una, una reacción química en un, por ejemplo, en un bíquer, ¿sí? y el bíquer está abierto, Quiere decir que la presión atmosférica va a ser la presión a la cual se está llevando a cabo mi reacción química, y la presión atmosférica, si no hay un cambio brusco en la altura, vamos a considerar que es constante. Entonces la mayoría de los procesos químicos que nosotros realizamos en el laboratorio se dan a presión constante. Si los procesos se dan a presión constante, podemos decir que el calor absorbido o liberado por ese proceso químico, lo podemos caracterizar directamente como la entalpía. Y la entalpía es este valor que nosotros habíamos visto que se llama, bueno, que lo habíamos eh, denominado como delta H. La entalpía, como todas las propiedades que vemos, veremos hoy, es una propiedad de estado. Quiere decir que la entalpía depende del estado final menos el estado inicial. Es decir que este delta H va a ser una diferencia de la entalpía en el estado final, menos el valor de la entalpía en el estado inicial. El valor de la entalpía me habla o me caracteriza las reacciones desde el punto de vista térmico. Es decir, de, si una reacción ocurre, puede haber un incremento o una disminución de la temperatura. Cuando tenemos reacciones exotérmicas, la palabra exo quiere decir liberación o exterior, el valor en la entalpía siempre va a ser negativo, valor menor que cero. De manera análoga, pero inversa, tenemos que cuando las reacciones ocurren y se absorbe calor del entorno, haciendo o mostrándonos una disminución en la temperatura, vamos a tener que el valor de la entalpía va a ser positivo, o el delta H va a ser positivo. Consideramos una reacción química básica, la molécula A reacciona con la molécula B, vamos a dejar un espacio aquí, para producir la molécula C. ¿Sí? ¿Se Serenata? Ok, listo. Si ocurre esta reacción química, y vamos a considerar que es una reacción exotérmica, cuando A se combina con B para producir C, aquí vamos a producir un calor. Delta ¿sí? Cuando el delta H está en los productos, va a ser negativo. Por ejemplo, ahora consideramos la misma reacción química, A más B, ¿sí? Produce C. para que esta reacción que está aquí abajo se lleve a cabo, son, son dos reacciones diferentes, ¿no? pero la simbología es la misma. Para que la reacción que está aquí abajo se lleve se lleva a cabo y yo tengo que proporcionarle calor, mi reacción. ¿sí? Aquí tenemos un delta H positivo. Cuando el delta H o el calor están los reactivos, el valor del cambio en los, el delta H es positivo. Cuando el delta H está en los productos, el, delta, el valor de o la reacción es exotérmica y el delta H es negativo. No sé si me hice entender allí. Básicamente, en una reacción química, vamos a escribir A más B, reaccionan para producir C, y se libera calor, vamos a colocar aquí Q sub P, ¿Sí? aquí la reacción liberó calor del sistema hacia el entorno. Cuando el sistema pierde calor, obviamente tenemos que el valor de la, energía, de la entalpía es negativo. Consideremos ahora otra reacción, pero con otros colores, vamos a cambiar colores azul, en esta reacción tenemos, por ejemplo, que la molécula A produce la molécula B más C. ¿Sí? Esta reacción, para que se lleve a cabo, para que se lleve a cabo yo tengo que introducirle calor, el entorno tiene que introducirle calor, un P a mi reacción, para que se lleve a cabo. Cuando se requiere calor para que la reacción se lleve a cabo, tenemos que para que de el delta H es positivo, y la reacción es endotérmica. Cuando la reacción requiere calor. ¿sí? Requiere calor. Cuando la reacción libera calor, tenemos que... Es exotérmica. Entonces, si esto quedó claro, vamos, vamos bien por ahora. Vamos a hablar ahora de la segunda ley de la termodinámica. Y es básicamente eh, hablando de un sistema aislado cuando un sistema aislado los procesos naturales son espontáneos, se produce siempre un incremento en la distribución o el desorden de sus componentes. Básicamente la segunda ley de la termodinámica, es esta que está acá, delta, delta S del universo, siempre va a ser mayor que cero. Esto es lo que resume la segunda ley de la termodinámica que todo proceso que ocurre en el universo, que ocurre de manera espontánea, siempre, siempre genera un incremento en la entropía. Y la entropía la habíamos entendido como eh, una medida del grado de ordenamiento o de desorden de un sistema. Entonces veamos este ejemplo que está abajo, esta reacción química de la molécula, eh, de, cierta grupo agregación de moléculas, que produce este tipo de conformación. Tenemos una conformación bastante ordenada, ¿sí? y tenemos que esto reacciona de alguna manera para producir una distribución bastante desordenada. El sistema que está más ordenado tiene una entropía baja, entropía baja y el sistema que está más desordenado tiene una entropía alta. La entropía también es una función de estado, es decir, que solamente depende del estado final, el estado final y el estado inicial. Si esto tiene un valor de entropía alta y esto tiene un valor de entropía alta baja perdón, al hacer el delta S, ¿sí? Cambio en el, va a ser igual a S de la alta, perdón, a la entropía alta menos la entropía baja. Si la entropía es alta menos la baja, este valor siempre va a ser positivo. Entonces, cuando el sistema se vuelve menos ordenado, tenemos que hay un incremento en la entropía del sistema. Es decir, cuando el sistema pasa de un orden a un desorden, tenemos que la entropía es positiva. Y casi siempre eso es lo que ocurre en la naturaleza. Ten tenemos, ejemplos, tenemos casos contrarios donde... Del desorden producimos orden, pero casi siempre en la naturaleza los procesos espontáneos ocurren de esta manera. Algo que está ordenado pasa a estar desordenado. Como por ejemplo el cuarto donde ustedes duermen, estaba ordenado esta mañana, muy probablemente cuando ustedes se vayan a dormir, se despierten mañana temprano el cuarto va a estar desordenado. Caso inverso, cuando tenemos que el sistema se vuelve más ordenado. Eh, ¿En qué casos eh, el sistema se vuelve más ordenado? Por ejemplo, cuando teníamos agua líquida y la convertimos en sólida, ¿sí? hacemos esta, esta reacción inversa, pasamos de un sistema más, eh, más desordenado a un sistema menos desordenado, o pasamos de un sistema desordenado a un sistema ordenado. Vamos a considerar ciertos ejemplos de reacciones químicas y ustedes van a decirme, por favor, cuál de estas reacciones tiene un cambio de entropía, o cuál es el cambio de entropía en esta reacción. La primera tenemos que nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno molecular para producir 2 moles de amonio gaseoso. Más o menos, para poder responder esta pregunta... Vamos a escribir el nitrógeno verde, perdona azul. Aquí tenemos la molécula de N2. Más el hidrógeno, vamos a pintarlo con otro color. Rojo. Si tenemos una molécula de hidrógeno por aquí, tenemos otra molécula de hidrógeno por aquí tenemos otra molécula de hidrógeno por aquí estos es 3H2 esta reacción va a producir va a producir eh, amoníaco que es esa molécula NH3 que es la molécula de amoníaco estamos aquí en azul los dos nitrógenos vamos a colocar un nitrógeno por aquí y otro por acá. Y esto está unido a tres átomos de hidrógeno cada uno. Ojo. Entonces, es un amoníaco. Tenemos uno, dos, tres. Tenemos uno, dos, tres. Y aquí tenemos que esto entonces es el dos moléculas de NH3. La reacción química es que nitrógeno más eh, hidrógeno, tres moles de hidrógeno, producen dos moles de amoníaco. Este es el estado final. Y este va a ser el estado inicial. ¿Sí? O estos son los productos y estos son los reactivos. ¿Cuál consideran ustedes que tiene más entropía? O que está más desordenado. Esta conformación que les estoy... Sí, eh, señalando aquí en rojo, o esta conformación que le estoy acá señalando en el lado de los productos. ¿Cuál de las dos conformaciones tiene más entropía, está más desordenada? La de la izquierda, profe. Los reactivos, ¿no? Sí, los reactivos están más desordenados. De hecho, si sí, nosotros contamos por el número de moléculas, la de la izquierda tiene una, dos, tres, cuatro moléculas, y a la derecha solamente tenemos dos moléculas. Entonces, si ustedes dijeron que el de la izquierda está más desordenado, el valor de entropía de la izquierda va a ser más alto, ¿no? Y el valor de entropía desde la derecha va a ser más bajito. Cuando yo quiero calcular el cambio en la entropía de esta reacción, yo tengo que hacerla, como es un estado final, tengo que calcular la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Si la de los productos es pequeña, esta es pequeña, y los reactivos es grande. Cuando yo realizo esta operación matemática, ¿qué signo va a tener entropía? Negativo. Muy bien, esto va a ser menor que cero. Entonces, en esta reacción química la primera, el cambio en la entropía va a ser menor que cero. Recuerden, cuando el sistema pasa de un estado desordenado a un estado ordenado, tenemos que delta S es menor que cero. Haciendo la misma analogía con la segunda reacción química, donde tenemos agua en estado líquido, produce agua en estado gaseoso. Esta reacción química pasa de un estado líquido, que está menos desordenado, bueno, inclusive si acá tendríamos agua en estado sólido, ¿sí? el agua en estado sólido está más ordenada, este está un poquito más desordenada y en este estado gaseoso las moléculas están en total desorden se mueven en cualquier dirección la, por lo menos en el agua líquida hay interacciones intermoleculares y esta reacción que pasa de un estado ordenado a un estado desordenado va a producir un cambio en la entropía negativo vamos a ver qué pasa con esta con esta tercera eh, tenemos que el el carbonato de calcio produce óxido de calcio y óxido de carbono. ¿Cómo consideran ustedes que es el cambio en la entropía para esta reacción? Mayor que cero, diría yo. Dice mayor que cero cuando entendamos que cuando algo es más, cuando la entropía es mayor que cero, pasamos de un sistema ordenado a un sistema desordenado. Entonces aquí la molécula está, de hecho, está en estado sólido. Recuerden ustedes que los sólidos son conformaciones bastante ordenadas, bastante empaquetadas, de distribuciones moleculares. Y acá producimos tan, tanto carbonato de sodio, que también está en sólido, pero también estamos produciendo dióxido de carbono. Entonces pasamos, que es un gas que es bastante desordenado, por así decirlo. Entonces pasamos de un sistema ordenado a un sistema desordenado, perdón, de un sistema, sí, bastante ordenado a un sistema desordenado, entonces cuando esto sucede, en lo que ocurre de manera natural, casi siempre, vamos a tener que el valor de la entropía va a ser mayor que cero. Eh, la misma analogía la podemos realizar para la reacción que está aquí abajo, acá, acá falta el agua, Sí, y esto es simplemente que estamos pasando aquí los iones cuando están disolucionados se mueven más fácil que cuando están en la molécula, entonces aquí también pasamos de un sistema ordenado a un sistema que está bastante desordenado, entonces el en cambio en la entropía va a ser también mayor que cero para esta última reacción. ¿Ok? No, ¿Se me... entendió? ¿Sí, dime? Esa sola flechita traduce que o sea que no es reversible. Sí, sí, pero todavía no vamos a hablar de reversibilidad, ni de, porque eso corresponde al tema de equilibrio químico, que viene después. Entonces, primero vamos a primero entender los criterios de, de cuando, una reacción en, eh, bueno, cuando una reacción genera un incremento o una disminución de la entropía. Anteriormente, habíamos visto cuando una reacción... Eh, genera un aumento o disminución de la temperatura. Ahora vamos a ver cuando la reacción genera un aumento o disminución de la entropía. Ahora yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. Mientras ustedes van pensando, aquí en la izquierda les coloco una imagen eh, de... En el primer beaker tenemos una reacción, bueno, todas son reacciones químicas de la siguiente información. Me acá. son metales, tenemos diferentes metales eh, alcalinos, aquí tenemos, vamos a tener el litio, en la, en la parte izquierda, en la parte derecha vamos a tener el sodio, y en la otra vamos a tener el potasio. Estos tres metales son metales alcalinos, ustedes saben o recordarán de sus eh, cursos de química de la escuela, que cuando un metal alcalino reacciona en presencia de agua, se produce una reacción exotérmica, exotérmica que además eh, produce un hidróxido de, de, del metal. Entonces tenemos NAOH, más en este caso se puede producir hidrógeno molecular. ¿Okay? Pero me interesa que ustedes en, eh, comprendan que aquí el primero está el litio, después está el sodio y después está el potasio. Esto es lo que ocurriría. ¿No cuando, la wow. so, go, no, so Okay. En el beaker de la izquierda van a agregar cierta cantidad de litio. Empieza a producir una reacción exotérmica. Ustedes ven la liberación de hidrógeno molecular y además el beaker tiene fenolftaleína, que es un indicador de la presencia de hidróxido. En el beaker del medio Vamos a tener la presencia de sodio. Ya un, un momento no se alcanza a ver. Sé que el video se va a ver entrecortado, pero bueno, ahí más o menos eh, yo se los compartiré después. Y en el víquer de la derecha vamos a tener una reacción con potasio que es bastante eh, exotérmica, que incluso eh, genera una llama. la reacción con potasio. Listo. Estas son diferentes reacciones químicas con diferentes metales alcalinos. Entonces yo quiero que ustedes me respondan, ¿cuál de estos procesos que ustedes vieron ahí es instantáneo? Pues todos, ¿no? Las tres reacciones son instantáneas porque apenas entra el contacto, el metal con el agua se empieza a producir estos el hidróxido y la liberación de hidrógeno molecular. Eh, pero en la naturaleza tenemos procesos, eh, bueno, desde el punto de vista de lo que queremos entender hoy, vamos a hablar de procesos espontáneos y los vamos a comparar con procesos instantáneos. Cuando estoy hablando de un proceso instantáneo, estoy hablando de la velocidad de reacción. ¿Sí? Velocidad de reacción hace parte de un tema que se llama equilibrio químico y velocidad de reacción... No lo vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar reacciones espontáneas. Las reacciones espontáneas son todas aquellas reacciones que se dan de manera natural, sin yo tener que adicionarle energía. Por ejemplo, la oxidación del hierro, esto es engranaje de una bicicleta, es un proceso espontáneo, porque se da de manera natural. Yo al hierro no tengo que agregarle nada para que se oxide, simplemente con el oxígeno presente en el ambiente va a empezar a oxidarse. Ahora, claro, esta, la, esta reacción de oxidación de la izquierda es una reacción espontánea, pero no es instantánea, porque ustedes no, no empiezan a ver la formación del de óxido de hierro enseguida. Entonces, las reacciones espontáneas son todas las reacciones que se dan de manera natural en la naturaleza, y no necesariamente tienen que ser instantáneas. Las reacciones instantáneas hablan de la velocidad de la reacción, mientras que las reacciones espontáneas hablan de si la reacción es propicia a darse o no. ¿Quedó claro esto de espontáneo versus instantáneo? Porque en cursos anteriores he tenido la, eh, la desgracia de que confunden estos dos términos, espontáneo con instantáneo. Recuerden, instantáneo habla de velocidad de la reacción, y espontáneo habla de si la reacción se da, de qué tan plausible, qué tan posible es una reacción. Ok, espontáneo es plausible, posible, instantáneo es algo rápido. El día de hoy nos vamos a estar centrando en reacciones espontáneas. Ok, entonces llegamos a este término que se denomina energía libre de Gibbs. Ya vamos a llegar a la derivación de la energía libre de Gibbs. Eh, pero simplemente vamos a tener estas consideraciones. Si la energía libre de Gibbs es negativa, tenemos que la reacción se da de manera espontánea, y es una reacción denominada exergónica. Y si la energía libre de Gibbs es positiva, tenemos que la reacción de manera espontánea no se va a llevar a cabo. Yo puedo modificar las condiciones para que se lleve a cabo la reacción, pero si yo de manera eh, a temperatura ambiente, en condiciones normales, la energía libre de Gibbs es positiva. Yo tengo una reacción endergónica. Me faltó la G, ¿verdad? Endergónica. Voy a pasarme un momento a acá. A la. al OneNote, y vamos a hacer la derivación de esa expresión. La, a la expresión que yo quiero llegar es a la siguiente, a que delta G, bueno, de hecho, esta no es la expresión, a la expresión que yo quiero llegar es a, a delta H, menos T por delta S. Y esto, bueno, dependiendo, es negativo, la reacción es espontánea o es positivo si no es espontánea. ¿Sí? Esto es una derivación de la segunda ley de la termodinámica. Y recordarán ustedes que la segunda ley de la termodinámica, voy a devolverme acá a la presentación de, la, de PowerPoint, que voy a mirar acá cuando estoy hablando de la segunda ley, que es esta. Básicamente la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía del universo siempre va a ser mayor que cero. ¿Sí? Y yo les dije que esto da origen a ciertos conceptos filosóficos de que el universo está en expansión, eh, pero no, tampoco quiero entrar a discutir filosóficamente esto. Básicamente también habíamos concebido que la entropía, o el cambio en entropía del universo, lo podemos concebir como el cambio en entropía del sistema, más el cambio en entropía del entorno. Universo es sistema y entorno. Básicamente, recordarán ustedes cuando hablábamos de sistema, eh, el sistema era todo lo que estaba aquí adentro, eh, aislado por paredes, y todo lo que está por fuera del sistema lo consideramos eh, entorno. Y si, sí, bueno, estamos hablando desde el punto de vista eh, químico, el, el universo va a ser todo lo que está por fuera del sistema. Perdón, el entorno va a ser todo lo que está por fuera del sistema, y este conjunto de sistemas y entorno hace parte de lo que es el universo. Sí, bueno, hasta aquí estamos, ¿estamos bien. Puedo escribir la misma expresión acá abajo. ¿listo? Delta S del sistema, más delta S del entorno. Bueno, esto según, según la segunda ley de la termodinámica tiene que ser mayor que 0. Entonces, la, la manera de medir la entropía del entorno, ya que lo que yo puedo medir aquí es la entropía del, del sistema, o sea, yo, lo que yo puedo medir es, si estoy usando un calorímetro, si estoy usando cualquier otro tipo de dispositivo, lo que yo puedo medirlo es aquí dentro del sistema. Para medir la entropía del entorno, eh, básicamente uso una derivación, y que recordarán ustedes que la entropía era igual al calor sobre la temperatura estamos hablando de un proceso que ocurre espontáneamente y a presión constante, entonces la entropía va a ser igual a la entalpía sobre eh, la temperatura. Y como esto está medido para el sistema, esta entropía está medida para el sistema, obviamente para el entorno entonces va a ser básicamente el negativo de lo del sistema. ¿Ok? Entonces, esta entropía del entorno, esta entropía verde del entorno, la voy a cambiar por Menos la entropía del sistema, perdón, la entalpía del sistema, sobre la temperatura. Entonces la expresión que está aquí abajo me va a quedar de la siguiente manera. Entropía del sistema, más, ahora lo que era entropía del entorno lo voy a cambiar por, voy a colocar un paréntesis, menos el, la entalpía del sistema sobre la temperatura. Esto sigue siendo mayor que cero. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer con esta expresión que está acá abajo es... Eh, voy a multiplicar todo por la temperatura para cancelar este divisor que está allí. Entonces voy a tener... Eh, bueno, voy a borrar la temperatura aquí. Voy a escribirla en otro color para que sepan qué es lo que estoy haciendo. Temperatura está allá. abajo. Ahora voy a multiplicar todo por la temperatura... Entonces me queda lo siguiente, temperatura, ya de todo esto de aquí para adelante va a ser el sistema, entonces voy a obviar el, el subíndice de sistema. Entonces la temperatura va a ser igual, perdón, esta expresión, todo multiplicado por temperatura, va a ser igual al delta S, ¿sí? Ahora, más con menos, a menos, eh, delta H. Y esto... Sigue siendo mayor que cero. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos esta expresión. T por delta S menos delta H mayor que cero. Lo que voy a hacer es... De, tengo una inequidad, una inigualdad. Voy a multiplicar todo por menos uno. Para que me quede mejor expresado. Es decir, si yo multiplico todo por menos uno... Eh, este negativo pasa a ser positivo, entonces la, la voy a escribir primero, la, ental, la entalpía, delta H, ahora aquí se supone que hay un signo positivo, con este menos que yo le pongo acá, va a ser negativo, menos la temperatura, por el cambio en la entalpía, delta S, y si yo multiplico por menos uno una desigualdad, el, el sentido de la desigualdad cambia, ¿Sí? Entonces voy a cortar esto, a moverlo un poquito más para adelante. Tenemoslo aquí. Listo. Entonces, estamos de que el universo, eh, el universo es, el cambio, en entrop la entropía del universo siempre va a ser mayor que cero. Y que el universo es el sistema más entorno la manera de medir la entropía del entorno va a ser eh, una manera indirecta, solamente medimos el, el calor y la, la temperatura, y el negativo, dado que si este sistema está perdiendo calor, eh, o está ganando calor, va a ser el inverso de los o sea, eh, Los valores que vaya a medir para el entorno van a ser el inverso de lo que yo pueda medir para el sistema. Entonces la entropía del, del entorno va a ser igual a menos Q sobre T, y como esto está siendo eh, hecho a presión constante, tengo que la entropía del entorno va a ser igual a menos la entalpía del sistema sobre la temperatura. Entonces este término que está acá, que en es la entropía del entorno, va a estar reemplazado por menos la entalpía del sistema sobre la temperatura. Al reemplazarlo aquí, eh, la entropía del entorno... El, es igual a menos la entalpía del sistema sobre la temperatura, ya de aquí para adelante todo el sistema, así que obvio eh, la escritura de la palabra sistema como subíndice, y me queda entonces que la entalpía entropía perdón del sistema, menos eh, delta H sobre T, va a ser igual a menos. Vamos a hacer el paso adicional, creo que hizo falta aquí, el adicional es simplemente este, eh, resolviendo todo el paréntesis. Entonces aquí arriba tengo que delta S, del sistema, más delta H sobre T. Y esto es mayor que 0. Ahora lo que hago a esta expresión es multiplicar por temperatura. A multiplicar por temperatura me queda T por delta S. Esta temperatura con esta se cancelaría, por eso me queda delta H. Y bueno, 0 por la temperatura sigue siendo 0. Luego lo que hago es multiplicar todo por menos 1 para invertir la expresión. Entonces, si yo multiplico esta expresión por menos 1, lo que tengo es menos 1 por este negativo me da positivo. El positivo que está acá. Eh, acá habría un. Positivo por un negativo, va neg a negativo. de por delta S y el signo o el sentido de la desigualdad cambia. Ahora, este término que está aquí abajo, se conoce como la energía libre de Gibbs. Y cuando la reacción es espontánea, esto que estoy encerrando aquí en el círculo blanco, es la expresión para el cálculo de la energía libre de Gibbs sí, y la energía libre de Gibbs tiene varias eh, derivaciones si tenemos que un delta G lo habíamos visto es menor que cero la reacción es exergónica y es espontánea si tenemos que la energía libre de Gibbs el valor calculado es mayor que cero la reacción es, entonces, considerada como endergónica. Y la reacción, obviamente, en las condiciones en las que se medio, no es espontánea. Ok, entonces, eh, tenemos estas dos eh, salvedades. Una que, si la energía libre de Gibbs es... Menor que cero, la reacción es espontánea. Y si la teoría libre de Gits es mayor que cero, la reacción no es espontánea. Recuerden ustedes que las reacciones espontáneas son las reacciones que se dan o se llevan a cabo de manera natural sin yo tener que introducirle o extraerle calor a mi sistema. Hasta aquí está claro esto. No sé si es un poquito más pequeño. A ver si por acá hay dudas. ¿Hay dudas por acá? No sé si voy muy rápido, por favor díganme, profe, que va muy rápido, habla muy rápido, yo intentaré hablar más pausado. Entonces pues está claro esto, que la energía libre de Gibbs delta G se calcula realizando una pequeña resta entre la entalpía menos la temperatura multiplicado por la entropía. Esta expresión que voy a señalar acá arriba con el marcador amarillo. esa expresión se calcula. De esa manera nosotros calculamos la energía libre de Gibbs. Ahora vamos a ver ciertas consideraciones de la energía libre de Gibbs. Eh, supongo que voy a necesitar una nueva... ¿sí? No sé. Vamos a repasar esta derivación nuevamente. Ok. De la segunda ley de la termodinámica, yo tengo que la entropía del universo siempre tiende a ser mayor que cero. Es decir, que el universo siempre va a propender porque lo que yo estoy diciendo ahora sea ordenado y lo que yo estoy diciendo ahora nuevamente sea más desordenado. Siempre el estado final va a tener más entropía que el estado inicial. Habíamos entendido también cuando habíamos hablado de sistemas termodinámicos, que nosotros podemos considerar el universo, o si nosotros de alguna manera podemos aislar cierta cantidad de materia o cier cierta reacción química, si lo podemos aislar a través de una pared, bien sea real o imaginaria, eso que está dentro de la pared se denomina sistema, y todo lo que está por fuera de la pared se denomina Entorno. Entonces tenemos en termodinámica que en mi sistema está separado del entorno por paredes reales o imaginarias, y la combinación del sistema y del entorno dan origen al universo. ¿Sí? Entonces siempre que yo tengo, eh, por ejemplo, tengo un sistema por acá, voy a borrar esto para hacerlo nuevamente, Siempre que yo tengo un sistema, ahí escrito de color azul, vamos a escribir aquí el sistema. este va a ser mi sistema. Por fuera va a estar la pared. Ahorita del sistema está la pared. Y todo lo que está por fuera es el entorno. Todo esto que está por acá afuera es el entorno. Nosotros vamos a intentar, a intentar derivar esta expresión que está por aquí utilizando lo que conocemos de la segunda ley de la termodinámica, inclusive de la primera ley. Esto ocurre, o vamos a considerar que está ocurriendo de manera a una presión constante, está ocurriendo a presión atmosférica, por ende, yo puedo decir que el calor es igual a la entalpía. Si ocurre, a presión constante. Listo, entonces... Eh, Recordarán ustedes que también nosotros habíamos visto que la medida de la entropía la podíamos calcular dividiendo el calor sobre la temperatura. Pero como ahora el calor es la entalpía, entonces la entropía la podíamos calcular como eh, el cambio de entropía, lo podíamos calcular como el cambio en la entalpía dividido entre la temperatura. ¿Sí? Esto lo sacamos de. La clase anterior que habíamos dicho que S es igual a Q sobre T. Ahora, esto es lo que nosotros medimos para el sistema, ¿no? O sea, eh, el T H sobre T es lo que nosotros medimos para el sistema. Pero si lo necesitamos medir para el entorno, o sea, para lo que está por, por acá afuera, obviamente como hay una conservación de la energía, la energía no se está perdiendo por ningún lado. Si el sistema eh, gana calor, quiere decir que el entorno lo perdió. O, si el sistema pierde calor, quiere decir que el entorno lo ganó. Es decir, que hay una relación negativa del calor con respecto a esto, al sistema y el entorno. Si el sistema lo pierde, el entorno lo gana y viceversa. Entonces, yo puedo escribir que la entropía, la entropía del entorno, la entropía verde, aquí, un poquito más grande, la entropía verde, es en la entropía del entorno. Va a ser igual al H del sistema, al H del sistema, el sistema azul, sobre la temperatura, dividido entre la temperatura. Pero, ojo, que aquí lleva un signo negativo. Este signo, lo único que me quiere decir es que la entropía del entorno, o lo que está pasando en el entorno, va a ser el negativo de lo que pasa en el sistema, o el inverso de lo que pasa en el sistema. Por ende, yo puedo escribir que la entropía del entorno, o la entropía verde, por acá la entropía verde va a ser igual al negativo de lo del sistema. Y habíamos visto que la entropía del sistema nosotros podíamos calcularla así. La entropía del sistema, mi sistema es de color azul, va a ser la entalpía del sistema dividido entre la temperatura roja. Vamos a colocarle los subíndices para que se entienda. Esto es entorno... Esto es sistema. Recuerden que si el sistema va el signo negativo ahí. Entonces yo puedo reemplazar esta entropía verde, entropía verde está por aquí, como menos delta H sobre T. ¿Qué fue lo que hice en esta expresión que, está, que ustedes ven acá? Entropía del entorno, que es la entropía verde, es igual a menos delta H sobre T. Luego obvié escribir ya en torno al sistema porque todo el sistema. Perdón. Porque todo el sistema. Entonces, delta S es igual a delta H sobre T. Perdón, aquí era un signo negativo. Que me perdonarán? Sí, ahí era un signo negativo. No a lo aquí para que no se olvide y este error no vuelva a ocurrir nuevamente. La entropía del sistema va a ser igual a menos por, me, menos por más, menos delta H sobre T, y esto sigue siendo mayor que C. Ahora, para arreglar este, el término de esta expresión, voy a multiplicar todo por la temperatura a la izquierda y a la derecha. Entonces, multiplico todo por la temperatura y me queda entonces que eh, temperatura por delta S, temperatura por delta S, y aquí se cancelarían las temperaturas con esta temperatura y me queda delta H el signo sigue siendo positivo, perdón, o mayor que cero. Ahora, esta expresión que está aquí, que está encerrada en ese cuadro rojo, lo que voy a hacer es multiplicarla toda por menos uno. A multiplicarla toda por menos uno, eh, lo que voy a hacer es cambiar los signos e inclusive invertir la dirección de la desigualdad. Entonces, a multiplicar por menos uno, tengo que T por delta S pasa a ser negativo Aquí lo tenemos. T por delta S pasa a ser negativo. Está negativo. Y que delta H pasa a ser positivo. Aquí lo tenemos como positivo. El signo de la desigualdad cambió. Y acá se colocó como menor que cero. Ahora este término, delta H menos T por delta S. Se conoce como energía libre de Gibbs y dependiendo del signo, eh, así tenemos entonces procesos espontáneos o procesos no ex, no espontáneos. ¿Está claro eso? ¿Y por qué se multiplica por menos uno? O sea, no se podría dejar así. Bueno, porque la, se multiplica por menos 1 básicamente porque la forma de la energía libre de Gibbs es esto. Esto lo que yo hice aquí, todo esto que yo hice aquí, es simplemente una derivación de la, de la ecuación de la energía libre de Gibbs. Básicamente podemos, esto básicamente para llegar de esta expresión, o sea, esto que yo hice ahí es básicamente para llegar de esta expresión. Delta, delta H menos T por delta S... Perdónenme, para llegar de esta expresión a esta otra expresión, que es delta S del, del sistema, más delta S del entorno. ¿Sí? Esto que yo hice aquí, o sea, si ustedes se dan cuenta, esto que está por aquí venía de, de acá, luego esto que está aquí venía de acá. Simplemente una manera de derivar esta expresión a partir de esta o llegar a esta a partir de la otra. La ecuación o la forma matemática para el cálculo de la energía libre de Gibbs es igual a delta, de, delta H menos T por delta S. Básicamente esto es lo que yo quería que ustedes aprendieran hoy a, eh, a calcular, simplemente teniendo en cuenta delta H y delta S, y multiplicado por la temperatura. Si esta, este signo es negativo, la reacción es espontánea, si este signo es positivo, de realizar esta operación... Es positivo, la reacción es no espontánea. Se multiplica con menos uno para llegar de una expresión a la otra. Esto, es, esto que yo hice aquí es un, simplemente una demostración matemática. No es necesario que se la aprendan, simplemente para que ustedes vean cómo llegamos de esta expresión. Esta expresión que voy a encerrar aquí. De esta expresión. La equivalencia que hay de esta expresión con esta expresión. Y de hecho, ustedes pueden decir que la energía libre es simplemente una derivación de la segunda ley de la termodinámica Y esto sí tienen que aprendérselo, que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Esto está aquí, que lo he escrito varias veces. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. No sé si hay alguna mnemotecnia para eso. Pero sí, delta G es igual a delta H menos T por delta S. Antes de avanzar, vamos a hacer varias consideraciones de la energía libre de Gibbs. Una consideración es básicamente lo siguiente. Eh, vamos a considerar aquí valores de delta, delta H por aquí y aquí valores de delta S. ¿Sí? Vamos a pasar una línea por ahí. Como la temperatura, ya dado que nosotros no hemos visto todavía la tercera ley de la termodinámica, nosotros vamos a considerar la temperatura en, expresada en kelvins Y ustedes saben, bueno, esto es una derivación de la tercera ley, todavía no hemos llegado ya, pero ustedes saben que en la Tierra la temperatura más baja a la cual se ha alcanzado es 0 Kelvin, es decir, menos 273 grados centígrados y que existe una temperatura considerada como el cero absoluto, que es en grados centígrados, pues el cero absoluto sería 0 Kelvin, y en grados centígrados sería menos 273.15 Kelvin, eh, sí. perdón, grados centígrados. Esta temperatura se considera como cero absoluto, y no se ha alcanzado todavía en la Tierra, se ha alcanzado dos menos 273. A esta temperatura ocurren ciertas cosas que vamos a ver en la tercera ley de la termodinámica, cuando lleguemos a la tercera ley. Entonces, por ahora, consideren ustedes que el signo de la temperatura jamás puede ser negativo. T siempre va a ser positivo. Porque T igual a cero no se ha alcanzado en la Tierra. Entonces vamos a tener que T siempre va a ser positivo. Por ende, T no me va a afectar mucho el cálculo de la energía libre de Yitz. Entonces vamos a ver... Sí, varias consideraciones. Vamos a ver donde un sistema eh, libera calor. ¿sí? Y vamos a ver que el sistema eh, tiene o genera, pasa de un estado eh, ordenado a un estado desordenado. Es decir, tenemos que el delta H es mayor que cero y el delta S es mayor que cero. ¿Vamos a, voy a escribir por acá la expresión, bueno. De hecho voy a cambiar los colores para que esto se vea mucho mejor. Dale un momentito aquí y cambiamos los colores. Vamos a borrar todo esto. es mucho más... Eh. Entonces aquí voy a escribir delta H en rojo y vamos a escribir la entropía delta S en azul. Y vamos a escribir por acá la energía libre de Gibbs delta H en verde. Delta G, ustedes saben que es igual a delta H menos la temperatura, si vemos aquí en blanco, por delta S. Vamos a considerar cuándo una reacción química es espontánea. Ustedes sabrán que necesitamos que esto sea menor que cero. Entonces voy a considerar aquí una reacción que libera calor, es decir, delta H menor que cero. Y una reacción que pasa de estar eh, de un estado ordenado a un estado desordenado. Sabrán ustedes que esto genera un incremento en la entropía. En este caso 1. Entonces pasamos en el caso 1 a una reacción exotérmica. Una reacción eh, que pasa del orden a el desorden. ¿Sí? Entonces, si es exotérmica, delta H menor que cero. Si es eh, entropía positiva, tenemos que... Este signo ahí es positivo. Si yo intento introducir esos signos aquí en esta expresión, o sea, esto, perdón, el delta H es menor que cero, ¿no? que tengo un signo menos. Y la entropía es mayor que cero, o sea, y esto va a ser un signo positivo, pero consideren que aquí hay un menos que está multiplicando, ¿no? este menos multiplica a la temperatura por el signo de la entropía. La temperatura, como les dije, no puede ser menor que cero, entonces esta expresión sí o sí, es negativo. Entonces, cuando se cumplen estas dos condiciones, que la entalpía sea menor que cero y que la entropía sea mayor que cero, esta reacción en cualquier parte del planeta Tierra es espontánea. Sí, en este caso, el caso número uno. Vamos a ver ahora el caso número dos vamos a pensar, considerar lo mismo, que la reacción, bueno, vamos a considerar esto, que la reacción, eh, cuando yo pongo a reaccionar mis reactantes, mis reactivos, luego el producto está mucho más frío, es decir, que la reacción absorbió calor del entorno, y además que pasó de un estado desordenado, bastante, pasó a un estado ordenado, es decir, que la entropía es negativa. Nuevamente voy a ver qué ocurre con los signos y para ver si yo puedo conseguir que la entropía sea, perdón, la energía libre de Gibbs sea menos que cero. Entonces vamos a ver, la, en la, el caso número 2, en este caso que está acá, tengo que la entalpía mayor que cero, es decir, que el signo de esta expresión va a ser positivo, luego tengo un signo negativo aquí que va a multiplicar a la temperatura por cualquier otra cosa que sea ahí. Y la entropía es negativa. Entonces, como yo les había dicho, eh, perdón, que la temperatura no puede ser negativa, y menos con menos da más, y un, algo más con más, una suma, esto va a ser siempre más que cero. Entonces, en el caso 2, no importa qué haga yo, no importa si yo lloro, truene o relámpague, esta reacción, en este caso 2, es no espontánea. Quiere decir que en este caso esa reacción no existe, no se da, por lo menos en el planeta Tierra. ¿Sí? Cuando tenemos que la, reacción pasa, perdón, que la reacción absorbe calor, es decir, no, no genera un producto caliente sino un producto frío, y además de eso, pasa de un estado desordenado a un estado ordenado, esta reacción no ocurre, esto no ocurre de manera espontánea, no se lleva a cabo en el planeta Tierra. Y es más, no importa qué modificación le haga yo, que le baje o que le suba la temperatura, cualquiera. eso va siempre a producir una reacción no espontánea, es decir, va a producir, no va a producir reacción. Perdón. Vamos a considerar ahora este otro caso, caso número 3. Vamos a borrar esto que está acá abajo también. Recordarán ustedes que siempre nosotros vamos a ver, velar porque esto sea menor que 0. Caso número 3, vamos a tener que la reacción sea eh, exotérmica, es decir, que eh, libere calor al ambiente. Y que además de eso, pase de un estado desordenado a un estado ordenado. Es decir, que la entropía sea negativa. Vamos a ver qué consideraciones hay en esta expresión. Voy a borrar lo que está acá abajo. Listo, vamos a, a ver ahí ciertas consideraciones. Entonces tengo que la entropía para el caso número 3, perdón, la entalpía para el caso número 3 es negativa. Muy bien, aquí tenemos que... El signo de esta expresión es negativo. Tengo que, que hay un menos que multiplica a valor de la temperatura, vamos a colocarla aquí, la temperatura, por el signo de la entropía. ¿Sí? Aquí la entropía, en el caso número 3, sigue siendo negativa. ¿Sí? Es decir, que si yo multiplico la entropía por la temperatura, eh, luego con este signo menos que está aquí, me va a, hacer, me va a originar un signo positivo. ¿Ok? Entonces puede, puede que esta reacción. Eh, la única manera de que esto sea negativo, ni que cero, cero, ¿sí? es que la temperatura sea pequeña. ¿Sí? Si la temperatura es pequeña, voy a colocar aquí esto mucho más grande. Si la temperatura es pequeña, aquí tenemos la temperatura pequeña, a multiplicar un valor pequeño, por cualquiera que sea el valor de la entropía, el, la magnitud de lo que está aquí adentro va a ser pequeña. ¿Sí? Sigue siendo negativo. Por este signo negativo va a ser positivo, pero va a ganar el signo negativo de la entalpía y esta reacción va a ser eh, espontánea, pero a bajas temperaturas. Es la única manera de que se lleve a cabo la condición 3, una reacción que libera calor, pero que pasa de un estado... Eh, desordenado, a un estado ordenado, es que se lleve a cabo a bajas temperaturas. Entonces esta reacción es espontánea a bajas temperaturas. Entonces para que se lleve a cabo esa reacción, yo lo que tengo que hacer es bajarle la temperatura. ¿Sí? Bajarle la temperatura a lo, que más, a lo, a lo mínimo, lo que más pueda. Para hacer que la temperatura o el, la magnitud de la temperatura, a multiplicarla por la entropía, si esto es pequeñito, la cantidad que va a originar esta expresión va a ser pequeñita, o este signo negativo va a ser positivo, pero positivo pequeñito, y la entalpía es negativa, entonces vamos a tener una reacción que es espontánea, solamente a bajas temperaturas. No sé si se entendió. Bueno, vamos a ver el último caso y luego repetimos esto otra vez. Tenemos el caso número 4, en donde la reacción libera calor al ambiente, ¿sí? y además de eso pasamos de un estado desordenado, perdón, de un estado ordenado a un estado desordenado, o entonces sea, vamos a tener una entropía mayor que C. Vamos a borrar esto que está acá. Listo, nuevamente tenemos acá la expresión acá abajo, eh, delta H, aquí me está diciendo que es mayor que cero, entonces el signo de esta expresión va a ser positivo, ¿sí? va a ser positivo, tenemos aquí un menos, voy a abrir paréntesis, la temperatura por la entalpía que es mayor que cero, positivo. Entonces ahora tengo una competencia de la entalpía que es positiva por lo que está aquí adentro, que tiene que ser muchísimo más grande que esto para que la entalpía sea negativa. Entonces, la única manera de hacer que esta reacción sea, o oh, perdón, de que esto sea negativo, es aumentando la temperatura. Si ustedes se dan cuenta, voy a borrar este aquí. si aumento la temperatura, un valor grande, ¿sí? ese valor grande, por cualquiera que sea la entalpía, va a ser un valor positivo que hay adentro grande, que con este signo negativo va a ser negativo, lo suficientemente negativo para sobrepasar este positivo de la entalpía y hacer que la reacción sea negativa. Entonces, en este caso, en el caso número 4, la reacción es espontánea, o la única manera de llevar a cabo esta reacción es es espontánea a altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que esta reacción ocurra, lo único que tengo que hacer es aumentar la temperatura de manera significativa. ¿Se entendió este pedacito aquí? ¿Alguien tiene dudas al respecto? ¿Entendieron los cuatro casos? Pero bueno, no se queden con las dudas. Bien, voy a asumir, cosa que no debería ser lo que ustedes entendieron. ¿ok? Vamos a resolver ejercicios de energía libre de GIPs. Consideramos este, voy a copiar este de texto. Vamos a ver si, si voy a resolverlo, si no, aquí nueva página, y vamos a pegar el ejercicio. Ok, ese es el ejercicio lindo, dice, consideremos que, la, que reacciona a 298 Kelvin. Y ya por aquí yo puedo empezar a escribir eh, datos, como que la temperatura es 298 Kelvin. Y tenemos la reacción esta de nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso produce dos moles de NO gaseoso. La pregunta es que si a 298 esta reacción es espontánea, Sí, la, lo que me están preguntando es que el delta G a 298 es menor que cero. Yo lo que simplemente tengo que hacer es calcular el delta G a esa temperatura y si es menor que cero, hombre, la respuesta, ejercicio lindo, es sí. O si me da positivo, la respuesta es no. ¿Ok? O verdadero o falso, que sé sí. yo. Esta es la pregunta que yo quiero elucidar, que si el delta G a 2,98 es menor que cero. vamos a ver cómo puedo elucidar el delta G. Recordarán ustedes de, aquí, de que el delta G, vamos a escribir acá, que el delta G es igual a eh, delta H menos la temperatura, aquí en blanco, por eh, delta S. Entonces, para yo poder calcular eso, aquí tengo que meter la temperatura que está por acá. Simplemente necesito obtener la entalpía y la entropía de la reacción. Entonces, aquí el ejercicio me da unos datos que son de vital importancia. Uno es que el delta, F de delta H de formación estándar para el NO es 90.3. Entonces la reacción es, es la que está aquí, esa. Pero yo sé que el delta H de formación, este que está acá, es 90.3. Es decir, que el delta H, perdón, este rojo, delta H de formación estándar del NO gaseoso es 90.3 kilojulios por mol. Pero la reacción me habla ahí de que tengo 2NO, ¿sí? Y básicamente si yo quiero determinar la entalpía de esta reacción, voy a escribirla por acá, delta H de la reacción RXN, va a ser igual... A, la entalpía de los productos menos la de los reactivos, ¿no? Recordarán ustedes que es el coeficiente de los productos por... Entonces sería dos veces la entalpía de formación estándar del NO menos... Eh, aquí abro comillas, abro llaves... Abro llaves, la entalpía de formación, el H de formación estándar del N2... Más el H de formación estándar del O2. Pero sabrán ustedes que estos son compuestos que están en estado puro. Por ende, el delta H de formación es cero. Y el delta H de formación de este O2 también va a ser cero. Por eso es que el ejercicio no lo da. No sé si ustedes alcanzan a ver. Solamente me da el H de formación del no Sí, por eso solamente me da esto. No me da el H de formación del O2 ni del N2. Ustedes deben saber que estos compuestos son los más abundantes en la naturaleza de esos mismos elementos, por ende el delta H de formación va a ser cero para cada uno de ellos. Por eso es que el hecho no me lo da, Entonces son cero. Simplemente para esta reacción en particular, el delta H de reacción va a ser dos veces el delta H de formación del NO. 2. Y me están dando el delta H de formación del N 2. Entonces el delta H va a ser igual a 2 por... 90.3 kilojulios por mol. Y 2 por 90 esto me da 180.6 kilojulios por mol. Entonces pues ya yo tengo delta H. Ahora simplemente tengo que buscar delta S. Delta S como una propiedad de estado, le había hecho un principio, delta S. Va a ser igual al S de los productos... Menos el S de los reactivos. En este caso, mis productos son el NO2 y mis reactivos son el O2 y el N2. Y tengo aquí valores de, el, del el S del N2, del N2, tengo el S del O2 y tengo el S del de NO. ¿Ok? Entonces, básicamente, la, la, el valor de entalpía va a ser igual al S. ¿no el S al S del NO, que es mi producto, menos... Bueno, aquí hago, al S del O2, más el S del N2. Este va multiplicado por 2. ¿Sí? Porque aquí en la reacción, tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Por ende, este va multiplicado ahí. Y los valores de S están aquí abajo en el siguiente. La del NO es... 210.6 julios, o con las unidades, porque acá está en kilojulios, acá estos es por 210.6 julios sobre eh, las unidades son mol por Kelvin. Menos, abro paréntesis, la del O2, la entropía del O2, la entropía del O2 es este valor que está por aquí. 205.0, entonces tenemos aquí 205, julio sobre mol por kelvin, más la entalpía del N2, la entalpía del N2 es este valor que está acá, 191.5, 191.5, perdón, julio sobre mol por kelvin. Ah, 210.2, eh, o sea, 210.6 por 2, esto me da 421.2 julio sobre mol por kelvin, menos la sumatoria de esto, 260, 205, 205 menos, más 191.5, esto me da, en el discursor, son... Tres noventa y Julio sobre mol por Kelvin, para hacer esta diferenciación, cuatro veintiuno, a ver aquí, con todo eso. 421.2 menos 396.5. Eso me da 24.7. Igual a 24.7 julio sobre mol por kelvin. Y esto es delta S. Entonces ya yo tengo delta H, que lo calculé aquí. Tengo delta S que lo acabo de calcular. Tengo la temperatura por aquí. Simplemente voy a aplicar esta ecuación para calcular el signo de delta G. Entonces, nuevamente por acá, delta G es igual a delta H, ¿vale? delta H, menos la temperatura por delta S. Entonces, delta H es esto que está acá, voy a copiarlo por aquí. Esto, esto es delta H, 180, vamos a ponerlo por acá, menos la temperatura que es 298 Kelvin, esta que está acá, 298 Kelvin, por delta S, que lo acabo de calcular ahí, que me da 247, pero ojo que esto está en julius. Sí, eso está en julio. Entonces voy a pasarlo aquí directamente a kilojulios para poder realizar la operación matemática. Entonces, para pasar a julios, simplemente lo que tengo que hacer es tomar esta expresión y saber que mil julios equivalen a un kilojulio. Al hacer esta operación matemática voy a obtener que la respuesta es 0.0247 kilojulios sobre mol por Kelvin. Entonces 298 por 0.027, 2.47, perdón, kilojulios sobre mol por Kelvin. Aquí se cancelan estos Kelvin con estos Kelvin y me queda en kilojulios sobre mol, que son las mismas unidades de acá y puedo operar entre las dos cantidades. Entonces simplemente voy a realizar la operación matemática de tener 180, perdón, voy a hacer la operación de la derecha primero es decir, 2.98 por 0.0 eso me da 7.30 7.36 0.6 sobre mol menos que este mismo menos que está allá y la son 180.6 kilopulios. Sobre mol, al hacer esta operación matemática, 180.6 menos esto, me da 4 kilojulio sobre mol. Y entonces sabrán ustedes que esta operación matemática, o este valor de la entalpía, es un valor mayor que cero. Por ende, la respuesta... Y le tengo que dar ejercicios que la no es espontánea a esa temperatura. No sé si se entendió ese ejercicio en particular. Esto es una, un truco. Por lo general, estos es ejercicios siempre la entalpía S está en julios y H siempre está en kilojulios. Tienen que tener ahí pendiente ese pequeño ese pequeño truco. mirar ahí si hay algún otra otro ejercicio, ejercicios estos que están ahí otro hasta ah, este otro no, no vale la pena vamos a ver este listo este otro aquí una... Cerramos aquí, lo ponemos acá arriba, y ampliamos para que se vea un poco mejor. Dice, la reacción de oxidación del aluminio es 2 moles de aluminio sólido, más 3 medias moles de oxígeno, producen 1 mol de óxido de aluminio 3, y el delta H de esta reacción es menos 1673, 0.25 kJ por mol. Eh, me piden la entropía de la reacción, me piden el calor de formación, que es el mismo calor de reacción, me piden la entropía de reacción y me piden la espontaneidad a 25. La pregunta es si oxidera el aluminio a temperatura ambiente y me dan ciertos datos allí de entropía. Me dan S del aluminio, me dan S del oxígeno y me dan S del óxido de aluminio. Y nuevamente, lo que hago es, eh, vamos a resolver punto por punto, vamos a resolver el punto A. En el punto A me piden por el delta H de formación estándar del óxido de aluminio. Resulta que en esta reacción que ustedes ven ahí, el aluminio está en estado sólido, que así lo encuentro de manera más abundante, y el oxígeno también está en estado gaseoso y oxígeno molecular que de esa forma también se encuentra de manera más abundante. Es decir, que yo puedo decir que esta reacción corresponde al calor de formación del de aluminio. Es decir, que el delta H de la reacción va a ser igual al calor de formación. Entonces yo puedo ya decir que delta H va a ser igual a menos 1673.25 kilopurios sobre mol, y este va a ser el delta H, ahí está la respuesta a. bien, vamos ahora con la respuesta B, la B, me habla de la entropía de la reacción, o sea, me está preguntando por el delta S de la reacción, la reacción está compuesta por productos y reactivos, en este caso mi producto va a ser el óxido de aluminio, y mis reactivos van a ser tanto el aluminio como el oxígeno. Entonces, el detalle de la reacción va a estar dado por el S del óxido de aluminio, vamos a colocarlo aquí, al 2 o 3 que es mi, mi producto menos el S del aluminio, vamos a dar un espacio aquí, el S del aluminio, más el S del oxígeno. Ahora, consideramos los coeficientes estequiométricos. El óxido de aluminio tiene un 1, o sea, lo dejamos tal cual como está, pero el aluminio tiene un 2, este que está aquí, entonces vamos a multiplicar esto por 2, y el oxígeno tiene 3 medios, entonces vamos a tener que multiplicar esto por 3 medios. Y los valores están aquí, el del aluminio es este, perdón, es 50.95. El, de, el del óxido, perdón, el del aluminio sólido es este valor que está acá. Y el del oxígeno es este valor acá. Simplemente reemplazo su valor en mi expresión y me queda más o menos así: es el de del óxido de aluminio es 50.95 pulgos sobre mol Kelvin menos por el del aluminio el aluminio está ahí en rojo y es 28 29 julio sobre mol kelvin, esta es una expresión matemática más el 3 medios la del oxígeno 3 medios por el oxígeno ahí está es 204.82 Julio sobre mol por Kelvin. Otra expresión matemática de tengo que resolver. Y luego hacerlo aquí en porche. Luego realizar esta operación matemática me va a dar más o menos lo siguiente: 50.95 menos 2 por 2. 50.29 más el medios por. 204.82. Eso da menos 30. Esto da como resultado menos 312.86 julios sobre mol por kelvin. esto Para hacer lo mismo vamos a pasarlo de una vez a kilojulios Entonces mil julios son un kilojulio cancela Julio con Julio. Esto me da entonces a menos 0,31286. Vamos a ver todas las cifras decimales completas. Kilo sobre mol porque... Y esto corresponde entonces a delta S. Okay, entonces ya tengo por un lado delta H, tengo por otro lado delta S. Ahora lo que voy a, lo que necesito calcular es la para responder la, respuesta número, la pregunta número C, y es que si la reacción es espontánea a 25, es decir, la temperatura, 25 grados centígrados, esto pasado a Kelvin es 298 Kelvin, 298 para ser más exacto, 298.15 Kelvin, va a ser mi temperatura. Ahora yo necesito, si ¿sí lo pasamos, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Qué no se borra? Está escrito en la pantalla que no se quiere borrar. No. Nada, ¿qué pasa ahora? Mira, Por alguna razón, esto no se quiere borrar de la pantalla. Así que ahí en el centro. Voy a, uh, a cerrar este abril otra vez. Si... Listo. Parece que ahora sí vamos a ver. Aquí en Go. Listo. Esto es 2.98. 2.90. 290. Ahora porque no escribe. 2.98.15. Que es el 20? Ya tengo temperatura por un lado, ahora voy a escribir la expresión para calcular la energía libre de Gibbs. Ustedes ya se la deben saber. Delta e es igual a delta H menos T por delta S. Entonces, delta H es este valor que yo acabo de calcular acá. Este es delta H. Y delta S es este valor que está aquí. Simplemente tengo que hacer esa operación matemática. Eh, delta S, que es este. Y Delta H, que es el amarillo. Entonces, el valor de, de, de energía libre X va a ser igual a menos 1673.25 kJ sobre mol menos la temperatura 298.15 Kelvin por la entropía que es perdón. Esto en paréntesis que es menos 0.31 286 kilojulios sobre mol Kelvin esto es ropa, entonces cierro uno, cierro el otro. Entonces aquí se cancelan Kelvin con Kelvin y me queda esto en Kelvin. La expresión de la izquierda es igual a por 298.15. Tengo aquí esto es menos 1673.25 kilojulio sobre mol. Menos lo que está aquí adentro me dio exactamente menos 93,279 kilojulios sobre mol. Ahora menos con menos esto da más. Simplemente tenemos entonces menos 1675 más esto. Ah, menos 1579.9, menos 1579.9 kilojulios sobre mol, entonces esto es delta G, y esto, este, este valor es negativo. Entonces la respuesta a la pregunta C, la espontaneidad de reacción a 25, sí, entonces le podemos decir que el hierro sí se oxidará, Perdón que el aluminio sí se oxida a temperatura ambiente. Ustedes notan que en realidad el aluminio ustedes lo dejan ahí sí se oxida a temperatura ambiente porque el delta G es negativo. ¿Entendieron este ejercicio? Ok, vámonos con esta otra. Vamos a nuevamente por acá, una nueva, nueva página. Y ya para culminar el día de hoy vamos a resolver esta en particular. Vamos a ampliarlo para que sea un poco más. Dice para el proceso de esa reacción: el N2O, gaseoso más 3 medias moles de oxígeno, produce 2NO. Me dice que calcule la entalpía de la reacción. Eh, además de eso, indicando si un proceso exotérmico o endotérmico. Claro, eso lo podemos hacer. Vamos a calcular la variación de la entropía. ¿Cuáles están los valores de S. También lo podemos hacer. Y la energía libre también lo podemos hacer a esa temperatura. Vamos a decirle al, al el ejercicio y si la reacción espontánea en esas condiciones. ¿Y en qué intervalo de temperatura lo será? Entonces me imagino que están dando cálculo y saben ya cómo calcular intervalos. En este caso pues podemos ir de menos infinito a cierta temperatura, cerrado o abierto, o eh, de cierta temperatura hasta infinito. Y vamos a asumir eso, que la entalpía y la entropía no varían con la eh, temperatura. Entonces vamos a proceder por eh, calcular estos valores. Eh, bueno, yo no les he dicho aún que cuando tenemos que la, la, entalpía, perdón, la energía libre de Gibbs es igual a cero, tenemos que es un equilibrio químico, pero todavía no hemos llegado a equilibrio químico, así que vamos a... Vamos aprender que no hemos dado equilibrio químico, entonces la primera me están preguntando por la entalpía, el valor de delta de la reacción. La reacción en este caso, voy a escribirla por acá porque ahí no se entiende muy clara, es la siguiente. Tenemos que el NO2, 2 o de forma gaseosa, más 3 medias moles de oxígeno gaseoso, están en equilibrio. Según la reacción con dos moles de NO2, también en estado gaseoso. Entonces siempre que yo voy a calcular la entalpía, el H eh, de la reacción, a partir de entalpía de formación estándar, eh, sabrán que aquí donde dice datos no aparece la entalpía de formación estándar del oxígeno, porque esta entalpía de formación estándar va a ser cero el oxígeno de manera molecular, el O2, es más abundante en la naturaleza, por ende la entropía de formación es 0. Entonces para la reacción va a ser igual a los productos, en este caso que es el NO2, entonces vamos a multiplicarlo por 2, por el H de formación estándar del NO2, menos la de los reactivos. Los reactivos están formados por eh, el N2O, o sea, el H de formación estándar, del N2O, más eh, las tres medias moles del oxígeno del H de formación estándar del oxígeno de los. Entonces, pues, como les comentaba, el esto es cero. Entonces simplemente vamos a calcular el H de la reacción. El H de la reacción va a ser igual a dos veces el de formación del NO2. El NO2 lo voy a subrayar por aquí en rojo. ¿Sí? Entonces sería 2 por 33,2 kiloculios por mol. Menos el H de formación del NO2. Perdón, N2O. Este es el equipo más de del NFO. Que es 81.6. 81.6. Kilojulios sobre mol. Ahora, 2 por esto da 600. 2 por 33.2 eso sea, da 66.4. Esto que está aquí da 66.4. Kilojulios por mol menos 81.6 kilojulios por mol. Entonces, esto que está aquí abajo me da exactamente igual a, 66.4, menos 81.6, menos 15.2 kilojulios, menos 15.2 kilojulios por mol. Este es delta H, ¿no? Entonces ya podemos decir que es delta H. Igual a menos 15.2 kilojulios por mol. Entonces, vamos a ver qué me están preguntando ahí en la primera. Ya calculé la entalpía de la reacción, luego me dicen que indique si el proceso es exotérmico o endotérmico. Para ver si un proceso es exotérmico o endotérmico, simplemente tengo que ver el signo del detalle. Si el detalle negativo es exotérmico, si el detalle positivo es endotérmico. Entonces, vamos a ver. Y efectivamente delta H es negativo, entonces el proceso es exotérmico. Y ya con eso se responde a la partida del ejercicio. Ahora me piden que calcule dos cosas. La variación de la entropía, que es una cosa, y la energía libre, que otra cosa. Vamos a calcular primero la entropía, porque no podemos calcular energía libre sin entropía. Entonces la entropía, el delta en color, el delta S, en este caso si no me lo da el ejercicio implícito, me da datos para calcularlo, en este caso me está dando las entalpías de formación estándar de cada una de las moléculas. Eh, la entropía es diferente a la entalpía, por eso no puedo, aquí ya no puedo considerar que la de O2 es cero, no vean que aquí ya hay un valor de entropía del oxígeno. Entonces, nuevamente aplico la misma expresión, más o menos la misma. Dos veces la entropía, la entropía eh, estándar. Coloquemos la estándar de LNO2 menos la entropía de formación estándar del N2O más tres medios la entropía de formación estándar del oxígeno. y estos datos sí los tengo ahí en el ejercicio. Entonces vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que se cansen a ver. Ok. Entonces ahí están los datos. Entonces, ya simplemente procedo a reemplazar los valores para calcular la entropía. Entonces tengo ahí que la entropía va a ser igual a dos veces la entropía de formación estándar del NO2, que la señalo por acá. 240,1 kilopulios, perdón, pulios. Espera ahí. julio sobre mol por Kelvin, menos la del, S, la del N2O, que es 220,1 pulios sobre mol por Kelvin, más... 3 medios la del oxígeno y el 0,2 julio sobre mol por Kelvin. Listo, esta expresión, esta ecuación matemática que está aquí abajo, si la resolvemos, eh, 2 por 240.1, 2 2, eso me da eh, 480.2. 380.2 polio sobre mol por Kelvin menos lo que está aquí adentro da exactamente, ya les digo 20.1 menos 3 medios por 205.2 3 medios más. 527.9. Julio sobre mol por Kelvin. Entonces, realizar esta operación matemática, 480 por menos aquello. 480.2 menos, me da menos 47.7. Julio sobre mol. Por Kelvin. Entonces, una buena práctica es pasar esto de una vez a kiloculios. Julios es un kiloculio. Esto sería igual a menos 0.0477 kiloculios sobre mol por Kelvin. Listo, ahora básicamente lo único que tengo que hacer es eh, calcular delta G. Delta G por aquí Va a ser igual a delta H Menos T por delta S Delta H está ahí en rojo Delta S está aquí en verde Y la temperatura es eh, ¿Dónde está? 2,98 ¿no? La temperatura Está 2,98 Kelvin ¿Está listo? Delta H es igual a Menos 15.2 mol Menos 15.2 eh, kilojulios por mol. Esto va restado con la temperatura. Voy a dar un paréntesis. Que la temperatura es 2,98 mm cerrado, Kelvin, por la entropía que lo acabé de calcular aquí. Menos 0,0477 kilojulios sobre mol por Kelvin. En este caso, Kelvin con Kelvin se cancela y aquí me quedan en kilojulios. Entonces, do, menos... 2.98 por esto. Me da menos 14. Menos 14.21. 146. Quiero julio sobre Mol. Y esto que está acá pues sigue siendo por menos 15.2 kJ sobre mol. Ahora menos con menos da más. Entonces tengo ahí que realizar esa operación. Entonces esto me da exactamente eh, 15.2 15 más esto. Me da menos 0.98. kilojulios sobre mol. Esto es delta G. Y vamos a ver cuál es el que me está preguntando el ejercicio. La, la energía libre, ya la calculé ahí, es 0.98. Y me preguntan eh, si ¿sí es un proceso espontáneo. Sí, en las condiciones que me lo dan, sí es espontáneo porque a esas, a esas condiciones el delta G es negativo. ¿Ok? La otra es en qué intervalo de temperatura lo será. Entonces vamos a ver qué pasa si la temperatura no fuera 298, sino que la temperatura fuera más grande. Si la temperatura fuera más grande, es decir, eh, fuera 300, si este valor que está aquí fuese 300, obviamente esta expresión, o sea, a, a mayor temperatura, en este caso, si yo subo la temperatura, eh, el proceso va a ser no espontáneo porque al subir la temperatura esta expresión de aquí abajo va a ser mucho más grande que esta y por eso el delta M va a ser positivo entonces para calcular los intervalos de temperatura simplemente lo que yo hago es establecer en qué temperatura o por encima de qué temperatura o por debajo de qué temperatura esto va a, ser, va a seguir siendo eh, espontáneo entonces si la temperatura la subo, entonces ahora si aquí yo subo esta temperatura, si la coloco por ejemplo mil Kelvin, esto va a ser igual a 47 negativo, con este menos va a ser positivo y menos 15 más 47 va a ser positivo, entonces por ende el detalle va a ser positivo y la reacción va a ser no espontánea. Entonces la temperatura va a estar en un rango de cualquiera temperatura hacia las regiones negativas ¿no? o hacia... Menos infinito. O oh, bueno, como no existe el cero absoluto o temperaturas negativas, desde cero absoluto, 0.15, hasta la temperatura que yo quiero indicar. Para calcular estos intervalos, yo lo que hago es lo siguiente: tengo que igualar, hago lo que es, esto, el delta G es igual a cero, y a partir de esa temperatura, porque defino, si está por encima, esto me va a ser positivo, o si está por debajo, esto va a ser negativo. Tengo que calcular la temperatura de. Cuando delta G es igual a cero. Con los valores de, de entropía y de energía libre de Gibbs. Entonces simplemente yo escribo la expresión nuevamente aquí. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Yo voy a calcular T y esto está igualado a cero. Y simplemente justo una operación matemática para despejar ahí T es igual a delta H sobre delta S. Así. Esto lo paso para allá y luego divido entre delta S. Entonces, la temperatura a la cual la, en el equilibrio de Git es cero, es la siguiente, delta H que son menos, menos 15.2 kilojulios sobre mol, sobre la temperatura, sobre delta S, que me dio este valor está acá. Menos 0.0. Eh, 04477 ¿no? quiero julios sobre mol porque en Kelvin entonces vamos a ver cuánto da eso 15 15.2 entre 047 me da 317.65 318.65 Aquí se cancelan kilojulios con kilojulios, mol con mol, y Kelvin está dividiendo el divisor, pasa acá arriba. Kelvin. Entonces, a esta temperatura, el delta G es cero, ¿no? Y ustedes sabrán que si yo sigo aumentando la temperatura, esta expresión de aquí abajo va a ser más grande, con este menos que está aquí, va a ser positivo, y por ende va a estar eh, dentro de la región en negativo. Entonces, el rango de temperatura va a ser desde cero Kelvin hasta... 318,65. coma o si ustedes lo quieren escribir como forma matemática 0,318,65. lo escribo abierto sí porque no se toma la parte superior si lo escribo cerrado me tocaría tomar esto entonces este rango. en este rango de temperatura coloquemos un punto para no confundirnos con esta coma de acá entre 0 y 318.65, esta reacción es espontánea. En ese rango de temperatura. Por encima de esta temperatura, por encima de 318, un poquito más, a 319.65, que el grupo Si yo introduzco esta temperatura aquí, Obviamente esto me va a dar positivo. Vamos a hacer el rapidito. Menos 15.2 menos, paréntesis, la temperatura es 3.19. 3.19 por menos 0.0477. Ahí me da 0.016. O sea, si si a la temperatura es, 0, es 3.19, el delta G me da positivo. 0.016 y esto es positivo. Y aquí en este rango, por encima de esta temperatura, por encima de 318, eh, la reacción va a ser no espontánea porque el delta GM va a ser positivo. Entonces, el rango donde, donde la reacción es espontánea es desde 0 Kelvin hasta 318.65. Entonces, este va quedó capis o no capis, no entendieron? Ok. Eh, bueno, voy a dejar la grabación aquí. team, sí, de tener grabación. Eh, vaya.